Eso es lo que ocurre, lo decimos muy bien. Ahora es nada más desarrollarse el cierre de campaña del movimiento al socialismo con esas amenazas. ¿Qué es lo que señalan los empresarios privados sobre este contexto con esta información? Nos despedimos. Buenas tardes. La economía no llega a cubrir el nivel que, que la normativa indica, un 4,5%, pero creemos que la economía sí está. Eh, bien encaminada eh, hace tiempo que venimos sintiendo todos que ha habido un, eh, un freno no estamos creciendo al nivel de antes pero sí la economía está creciendo en condiciones expectables y creo que en ese sentido eh, podemos eh, confiar de que eh, va a continuar en, en estas condiciones creo que, creo que Bolivia se destaca precisamente por los niveles de crecimiento. Los países desarrollados están con niveles muy, muy por debajo de los niveles que nuestro